Color para tu dron. como ven aquí tu dron pasa a estar en Amazon nuevamente, yo fui afiliado a 7 países con Amazon, eh, solicité ayuda en ese momento a la familia, teniendo familia en Argentina, Uruguay, Estados Unidos, España, Italia, eh, y no hubo ni un familiar creo, hizo una compra con un enlace mío a Amazon. Ni uno. Entonces, eh, no voy a volver a cometer el mismo, la misma equivocación. Por eso estoy apuntando a mis suscriptores para que cualquier cosa que vayan a adquirir por Amazon, me escriben, les hago un enlace y lo compran con el enlace que les voy a dar. ¿Qué ganan con eso? Nada. Hacen exactamente lo mismo, pero me están ayudando a mí. Y yo sí que gano porque necesito toda la ayuda posible para sacar esto adelante y llegar a donde quiero. Hoy camino a los 4.000 suscriptores, ha sido un camino muy pesado, siempre nadando contra la corriente, contra las críticas, contra qué estás haciendo, otra vez ahí hasta las 3 de la mañana, de qué te sirve, ganás algo con eso, eso para qué sirve, si no ganas nada, qué compraste, bueno, un infierno, no se pueden imaginar lo que ha sido, pero un infierno. Sin embargo aquí estamos, con un contrato con Google, cobrando comisiones de ABC Goin, que van muy lentas y es muy difícil comunicarme con ellos al principio va muy bien y luego ya empezaron a expandirse y bueno es muy difícil para mí comunicarme con ellos cada 8 mil que mando me contestan cuatro palabras y demoran semanas en contestarme y yo no puedo trabajar así, yo necesito todo ya uno por la edad que tengo, otra por la situación en la que estoy y otra porque la gente necesita solucionar los temas. Los suscriptores que han comprado en la tienda les ha ido muy bien, yo mismo he comprado muchas cosas, me ha ido muy bien. Ya digo que al principio tenía una especie de tutor que me, me asistía, me escribía, me contestaba, era prácticamente un chat inmediato, un día lo cambiaron y se terminó. Es muy complicado. Entonces, bueno, lo que les digo es que no desesperen, ahora estamos en Amazon. Si están en España, les llega en un día, en dos días, con Amazon Prime, lo que sea que adquieran. Van a comprar una aspiradora, me avisan, les hago un enlace. Van a comprar, no sé, un consolador, me avisan, les hago un enlace. Y si van a comprar drones, aquí puse los tres primeros enlaces, estoy haciendo pruebas. Porque también ha habido problemas con Amazon, que inclusive otros colegas que vendían y no cobraban entonces tiene que estar todo muy bien puesto, todo muy bien hecho, hay que prestar atención a veces es difícil y espero que vaya todo bien y lo que necesiten me avisan aparte de que tienen el paypal como siempre en agolia69.gmail.com está en la descripción de los, de los videos para cualquier donación quieren hacer un una quita de impuestos y hacen una donación, ponen en concepto donación, lo mandan a PayPal y ya me escriben por privado y hacemos cualquier tipo de, de convenio que necesiten. John Connor, para tu dron. Ah, me dijo Leo que no dijera John, que quedaba muy, muy de cuarta. Connor, para tu drone